Buenas tardes a todos. Eh, yo vengo a hablar solamente de comunidades. Y en concreto, eh, como solo tengo 15 minutos y voy a tener que empezar a hablar un poquito más deprisa, y cada vez que hablamos los abogados suele complicarse todo un poco, la gente, pues voy a intentar ser eh, esperanzador, voy a ser crítico, voy a, ser, voy a debatir incluso con algún, algo de lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Pero quiero que intentemos sacar una moraleja de que esto de las comunidades no solamente es el futuro, sino que es el presente seguro, que hay opciones muy interesantes y que hay que tener gallardía. Gallardía porque vivimos en un sitio en el cual las normas son difíciles casi siempre. De hecho, voy a dar el botón para no pasarme de tiempo, si no, seguro que me voy a pasar. Bueno, eh, la Unión Europea nos ha dejado, como os ha explicado antes, un poquito por encima Jorge, eh, varias figuras con respecto a esto, varias figuras que tienen que ver fundamentalmente con el coger las experiencias de diferentes países durante los últimos 20, 25 años de diferentes colectivos que hacían cosas, como decía Rajoy, los catalanes hacían cosas. Y esas cosas, muchas de ellas eran muy interesantes, muy interesantes, y dijeron, bueno, esto lo vamos a meter todo en, una, en un post-burri, de hecho, vamos a hacer que en la directiva de mercado, curiosamente, en un <tose> capítulo absolutamente increíble, que difícil, de, difícil de creer, pero eh, para los juristas, pusieron a un, un artículo, le llamaron de una directiva el empoderamiento del consumidor, un capítulo entero en una directiva, esto es una salvajada, que, que, que, que, que, que, que nunca parecía algo así, ¿no? Eh, y una de las figuras que aparecían eran eh, las comunidades ciudadanas de hecho, aunque voy a explicar un poco la diferencia que hay entre las dos y por qué lo que está pasando en España es un poco disparate o no, ahora lo veremos eh, esta directiva de mercado es, llamaba, sacaba las comunidades ciudadanas de energía y lo he trasladado aquí, lo voy a leer haciendo, poniendo, haciendo hincapié en alguna de las cosas en concreto que decía que era una entidad jurídica que se basa en la participación voluntaria y abierta esto lo entiende todo el mundo y cuyo control efectivo, repito, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios o pequeñas empresas. Insisto, esto, los que vivimos el desarrollo de esta norma vimos cómo iban introduciendo cosas, metiendo, poniendo cosas, sacando cosas, y una de ellas era en concreto esto. Dice, El control efectivo significa que los que dominan ese cotarro tienen que ser este tipo de personas. No quiere decir que no pueda haber miembros que no sean pequeños esto Pongo el ejemplo claro de que una comunidad energética formada en un polígono industrial es imposible que, no, que intentes evitar que haya miembros que no sean pequeños. Y eso no quiere decir que no sea una comunidad. Esto es una parte muy importante por lo que os contaré más tarde. El objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos, sociales a sus miembros o socios, de, o, so, eh, eh, o, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad. Pero fijémonos que lo que está diciendo es que no puede tener beneficios económicos de una forma muy laxa. Quiero decir, nadie se va a meter a, un, ninguna, a ningún proyecto, pero ni siquiera como consumidor si no tienes beneficios económicos. Habla de la diferencia entre las, la oportunidad del miembro de, esa, de ese grupo, de ese colectivo, como otra cosa que subyace ahí, que parece que están apestados, pero no, que son los proveedores de ese producto. Porque está muy bien, está muy bien que queramos yo el primero socializar todo, Pero es evidente que no podemos obligarle a, una, a un colectivo de 5 o de 50 personas que se convierta en productor, en comercializador, en distribuidor, en, en instalador. No puede ser cada una de esas figuras, incluyendo la de generación. La directiva no exige, en modo alguno, a este tipo de comunidades que sea capitalizada por, la propia, por el propio colectivo. Eso también se puede subcontratar, como también lo veremos un, momento, un poquito más tarde. Después habla de la participación, participa en la generación incluida la, fuente, la, la producción de fuentes renovables, de distribución, suministro, consumo, agregación, almacenación, almacenamiento, bueno, un sinfín, todo lo que os podáis imaginar, todo. Esto no quiere decir, que esto muchas veces se interpreta mal, que una, que una comunidad ciudadana tenga que hacerlo todo. Lo que he dicho, como he explicado antes, es que esto viene de diferentes experiencias en Europa que han sido... Estupendas Que se habilita que se puedan hacer Pero no que tengan que hacerlas todas Y que no tengan que hacerlas en primera persona Porque es absolutamente estúpido Que obligues a ser comercializadora A un colectivo que solo quiere pues, autoconsumir, o vender a red O dar información a sus socios Hay muchas posibilidades para hacer esto Bien al mismo tiempo, un año antes de salir las comunidades Ciudadana de Energía, y esto que antes Jorge pasó un poquito por encima, pero, eh, perdón, esto de la Comunidad Ciudadana de Energía, un año antes salió la directiva de mercado, perdón, la directiva de energías renovables era aquella directiva en la que os acordáis que AMBIER consiguió que apareciese un artículo que decía que no podía volver a haber retroactividad por, por nunca más y jamás de los jamáses bueno, pues en esta directiva además se establecía lo que era una comunidad de energía renovable que definía, la definía como eh, una entidad jurídica que con arreglo al derecho nacional de aplicable se base en la participación abierta y voluntaria autónoma y que esté efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en, los, en las proximidades de los proyectos de energía renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica, fijaros Estamos hablando de una comunidad de energía que lo que dice es que un grupo en una zona concreta pueda tener una instalación y que esa instalación de alguna manera la patrimonialice y una de dos o la autoconsuma o la venda, no, o la, o la venda a red. Esto no es relevante, pero fijaros que es una diferencia bastante clara. Aquí lo que está hablando es un modelo de generación social para vender, Uh, o para autoconsumir no, no, no es importante si sí es cierto que lo que identifica igualmente es que no puede tener beneficios como los que podría tener una sociedad Verifico. que insisto esto hay que tomarlo con mmm, ciertas precauciones porque nadie va a meterse en un proyecto si no tienes beneficio económico aunque sea el ahorro de tus consumos y esto también es algo que efectivamente queda un poco flotando pero quiero hacer mención a la importancia de estas dos cosas, de estas dos figuras, que era Comunidad Ciudadana de Energía y Comunidad de Energía Renovable. Y lo digo porque, claro, eh, en España somos muy singulares a la hora de redactar las leyes y creo, me temo mucho que mi compañero de mesa, a continuación, va a meter mucho más el dedo en la llaga que yo en esto. Pero claro, en España, que por supuesto estas directivas no se han traspuesto todavía, absoluto, dicen cuentan hay alguna es cierto, hay alguna cosa que dice que quizás estas navidades eh, salga la norma de comunidades eh, los que estamos en esta sala conocemos que las leyes que salen en navidades acostumbran a hacernos pasar una mala noche buena entonces hay que, vamos a ver cómo van los acontecimientos pero efectivamente la única norma que ha salido hasta ahora realmente con en España con respecto a comunidades es una pequeña, una lacónica mención en el Real Grito Ley 2023 2020 que decía «Son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energía renovables que sean propiedad de estas entidades jurídicas y que se hayan desarrollado, cuyos socios miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales». Como, como sé que habéis estado muy atentos al petardazo que he metido hace un ratito, seguro que os dais cuenta que lo que están hablando es de una figura, que es la Comunidad de Energía Renovable. Porque además, no solo le ponen el mismo nombre, sino que definen en la propia redacción del 23-2020 esa literatura. Diría, bueno, esto no, no sé para qué viene esto, porque al fin y al cabo esto tiene un recorrido muy pequeño. Muy pequeño. Cuando la, la inspiración que da la comunidad ciudadana es muchísima más la participación de las personas. Y singular es, especialmente singular, porque nos damos cuenta que el IDAE, que es el que está dirigiendo un poco este cotarro, eh, abre una expansión enorme de ayudas para las nuevas comunidades en las que, entre otras cosas, dice que sus actividades potenciales son generación de energía que proceda de fuentes renovables proporcionar servicios de eficiencia energética suministro, consumo, agregación almacenamiento de energía, potencia y distribución prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos o sea, lo que es la comunidad ciudadana de energía no lo que es la comunidad de energía renovable y ya sé que me diréis, bueno Juan, ¿qué más dan? no, no, ¿qué más dan? no, si es que estamos aburridos de que nos den de aquella manera que no voy a decir pero que suena muy mal por no poder ceñirnos a cosas reales esta es una realidad, quiero decir, no tiene ni pies ni cabeza. No sé lo que pasará en la norma cuando se apruebe, no lo sé, no lo sé. Bien, entonces, pero desde luego por ahora no va bien encaminada, claramente no va bien encaminada, no va bien encaminada hasta el punto de que salgan ayudas y efectivamente identifican que esas ayudas, que yo sí estoy completamente de acuerdo, que las ayudas solamente tienen, Pablo, solamente tienen que ir a los procesos que se desarrollen nuevas ideas y creo que aquí en las comunidades hay un, hay un potosí de nuevas posibilidades. Pero, claro, resulta que solo lo dejan a las que tienen una personalidad jurídica concreta, que ahora veremos también, que es fundamentalmente cooperativas, que está muy bien, pero eso no es exponencial. Bueno, la cuestión es que... Eh, estas actividades... Esto que, están, eso que estamos viendo aquí, en realidad, pudiera ser un problema. Pero, es insoslayable. ...que las directivas comunitarias son derecho de aplicación directa en nuestro país. Estén trasladadas o no. Estén traspuestas o no. De aplicación directa. Por tanto, a día de hoy, y por eso hay más de 200 procesos en marcha... ...y muy bien explicaba Jorge hace un momento, cabe todo. Cabe todo. Todo es cualquier figura jurídica. Cabe perfectamente cualquier modalidad de generación para autoconsumo colectivo o no... Cabe vender a red. Cabe llegar a un acuerdo con una comercializadora para que te compre electricidad y se la venda a tus asociados. Cabe dar información a sus socios. Cabe todo. Absolutamente todo. ¿no? Y, eh, y esto, eh, pongan como se pongan. No sé lo que va a sacar la norma. Quiero decir, si nos viene un impuesto al sol para las comunidades energéticas tendríamos un problema. Efectivamente. Pero la realidad es que hay muchas más posibilidades de las que, la, de las que por ahora la gente comprende muchas más en la actualidad solo se está apoyando, apostando a cooperativas, sobre todo cooperativas y ONGs, con participación municipal y, y, y autoconsumos colectivos. Esto es la puntita del iceberg. Tú no puedes desarrollar algo que quiere ser, que quiera, que promete ser exponencial, exigiendo ser una cooperativa. Una cooperativa no es un proceso sencillo. Es un proceso muy complejo con una figura jurídica muy compleja que requiere tecnificación, que es que no es tan fácil. No puedes Si sin los que estamos aquí vivimos en un entorno concreto y queremos tener una, una, una comunidad, no nos pueden obligar a construir una cooperativa para tener una planta de generación de autoconsumo colectivo o para vender esa electricidad a la red para que esa comercializadora nos lo pueda a vol volver a vender por un precio concreto. No puede ser. Tiene que haber mucha más flexibilidad para eso. ¿Y eso qué lo vamos a ver? Lo vamos a ver ya ahora, pase lo que pase en navidades. Lo vamos a ver, vamos a ver que va a haber pequeñas y medianas empresas que van a constituir colectivos. Eh, vamos a ver comunidades de vecinos, vamos a ver asociaciones, asociaciones de empresarios, vamos a ver comunidades de regantes, comunidades de montes, lo vamos a ver, que crean colectivos que van a producir electricidad, que la van a autoconsumir, que la van a vender a red para que su comercializadora 2.0 se la vuelva a vender a precios muy por debajo del mercado. Esto lo vamos a ver ya en este año 2023, Vamos a ver figuras de claramente intercambio entre propios comuneros, lo vamos a ver en el 2023, y además intercambio de forma que todos ganen. Porque aquí hay otra cuestión muy clara. Si esto, efectivamente es estupendo y me siento encantado de que la participación social produzca todos los, los extornos que tenemos, por ejemplo, en Ampier, por llevar 10 años todos juntos y mejorando todos. En, pero si esto no es un negocio para todos, no funciona no funciona. Quiero decir, si esto solo supone un ahorro para los usuarios, pero no supone que los proveedores, que la comercializadora, que de alguna manera todos puedan participar en esto, no funciona. Quiero decir, entonces, esto va a pasar, va a pasar seguro, va, vamos a encontrarnos comunidades energéticas que van a, dar, van a dar información energética a sus socios, vamos a encontrarnos que van a gestionar puntos de recarga, sistemas de almacenamiento, y a esto y es la parte con la que quiero fundamentalmente concluir, es muy parecido a la fisonomía de Ampere. Hace muchos años, de una manera o de otra, todos dimos el paso de formar parte de, un, de determinadas comunidades. Y aquello nos pareció interesante, porque nos gustaba, daba una retaliar, es evidente, luego, mirad, luego nos dio muchos disgustos, como sabéis, pero estamos aquí, por tanto, alguna alegría seguro que nos ha dado. Entonces, os eh, insto a que estéis atentos a estas nuevas figuras. A que estéis atentos a poder participar en ellas, a veces capitalizándolas o a veces viéndolas. Le quiero decir, antes comentaba Jorge, y no es algo que, que discutiré con él y que no estoy del todo de acuerdo, en las comunidades energéticas y en las comunidades ciudadanas, ni siquiera tiene por qué ser una, la, la instalación titularidad del colectivo. ¿Por qué? Porque es que si no, también está escapando esa posibilidad porque yo puedo querer formar parte de una comunidad, pero no tener capacidad económica para poner 10.000 euros ni 5.000, porque tiene que ser abierta a todo el mundo, incluso a alguien que no tenga esa capacidad. Y no tiene por qué ser de esa titularidad. De hecho, está pasando muchas veces en distribuidoras pequeñas por España adelante, que están iniciando procedimientos con una mega, con dos megas, con tres megas dentro de su línea de distribución, que es más fácil. Están creando colectivos, esos colectivos les forman parte de esa comunidad, pero la planta es de la distribuidora pequeña que hace un bilateral para que la compre la comercializadora y la comercializadora vende esa electricidad muy barata a los miembros del colectivo eso es una comunidad como la copa de un pino como la copa de un pino esto va a pasar muy pronto y como quizás otros no pero vosotros estáis acostumbrados a, a, a este tipo de eh, actuaciones os insto a que estéis atentos porque aquí va a haber sin duda muchas oportunidades y todas las, todas las facilidades que os podamos dar desde Ampier para informaros o para colaborar, ayudaros, estaremos como siempre encantados.